Ante todo esto, yo creo que nosotros debemos la, de hacer no, eh, claro, un llamado claro, claro, a la cordura. Sí, sí. Claro, claro. Ante todo esto, creo que debemos de hacer un llamado a la cordura. Eh, esas emociones hay que saberlas manejar. Eh, en todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, en, en el aspecto político, el partido de gobierno, el señor Leonel Fernández y, todo, y toda su gente está no está de acuerdo con los resultados ofrecidos. Tienen todo el derecho de utilizar los mecanismos necesarios para eh, presentar y demostrar que no ha sido como eh, dice la Junta que resultó Gonzalo ganador. Ciertamente, y en ese punto quiero referir algo a lo que Fulvio decía y lo que de alguna manera acá hemos dicho y que mucha gente piensa. Inmediatamente ayer cuando veamos los resultados, no hay que ser un científico en informática para tú ver como que algo no iba bien. Pero bueno, nosotros... Eh, estaremos pendientes a la manera en que va a demostrar el lionelismo de que esto no fue legal, de que hubo fraude y todo lo demás. Nosotros, a hacer un llamado a la cordura, he visto que la gente del danilismo o se ha mantenido muy calmada o ciertamente... No ganaron, no sabemos qué pasó, pero no se siente esa euforia. No se atreven a hacer. El que gana no, no, no, cuando ah, la gente gana, ahí, sí. celebra. El, el que, gana, que gana, gana, celebra. Y esa euforia. hacer Danilo en el 15. Y esa euforia no se ha sentido en el danilismo. Y todo esto llama mucho la atención. Bueno, Francis Rodríguez, mis amigos, tiene bueno, un tema es su para tema. nosotros. Ahí manda un.